La tos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para mantener limpias las vías aéreas. Puede ser provocada también por ambientes fríos, cargados o por esfuerzos de la voz. La tos puede resultar molesta. Sigue estos consejos. Trata de usar un pañuelo para taparte la boca al toser. Evita contagios manteniendo tus manos siempre limpias. Y si no puedes lavártelas, utiliza una solución hidroalcohólica. Evita fumar o los ambientes cargados de humo. Bebe agua u otros líquidos. Mantén también el ambiente húmedo con un humidificador. Remedios naturales como la miel pueden ayudarte, pero recuerda su alto nivel de azúcar. Existen diferentes jarabes para la tos que puedes tomar con el consejo de un profesional sanitario. No te automediques. Puedes tomar caramelos sin azúcar, evitando los de menta o mentol que pueden hacer que tosas más. Evita tomar bebidas o productos fríos. Elige siempre tomar cosas calientes o templadas. Consulta con un profesional sanitario si la tos dura más de dos semanas o va acompañada de fiebre, dificultad para respirar, dolor en el pecho o si ves sangre al toser.